a esta cuarta con videoconferencia de nuestro curso de diseño instruccional para la elaboración de cursos virtuales accesibles. Mi nombre es Rocío Quintanilla y los estaré guiando durante esta videoconferencia al igual que los otros tutores que también están presentes con la idea de que ustedes eh, pregunten y hagan las consultas necesarias de dudas que hayan surgido del material de estudio. Y bueno, comenzamos en este momento. Yo les traigo una presentación, se las voy a compartir y les pediré a los tutores que me confirmen que se puede visualizar. Adelante, José. Oh, sí. Muchas gracias. Bueno, eh, en esta videoconferencia hablaremos sobre la unidad 3 que corresponde a la fase del diseño del modelo de diseño instruccional. Como objetivo general de esta unidad es reconocer las tareas de la fase de diseño del modelo ADI que propone una de las actividades del proceso CD de la guía esvial eso para la preparación de un curso virtual accesible de calidad. Como objetivos específicos tenemos identificar a los actores que intervienen en esta fase de diseño para asignar roles y responsabilidades dentro de la propuesta que vamos a preparar. También definir la metodología que define el proceso de enseñanza-aprendizaje y la duración también del curso virtual accesible, para una validación académica institucional. Y como último, elaborar la guía docente a manera de exponer a los usuarios la metodología y actividades que el curso virtual contempla. ¿Cuáles son las competencias que pretendemos adquirir durante esta, el estudio de esta unidad? Uno, identificar los elementos necesarios para la fase de diseño del modelo ADI. 2. reconocer el papel que desempeñan los actores de la fase de diseño. 3. determinar la metodología, el temario, las actividades de un proceso de enseñanza-aprendizaje incluyente. Y elaborar una guía docente como propuesta de un curso virtual accesible para personas con y sin discapacidad. qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Vamos a tener una introducción sobre el tema, sobre la fase de diseño. Luego vamos a realizar la actividad del proceso CD para la fase de diseño del modelo de diseño instruccional. Vamos a estudiar dos actividades, las cuales tienen como un producto final la guía docente que es el producto principal de la fase de diseño. Tenemos la, ahorita en pantalla la ruta de aprendizaje, estamos en la cuarta semana de estudio, y entre las actividades que vamos a realizar, que no cambian de las unidades anteriores, es primero la lectura de los contenidos de la unidad 3, también la lectura del material de apoyo, y vamos a participar en las actividades programadas, una actividad 1 que es el foro de discusión y como actividad 2 la propuesta de una guía docente. Ahora comenzamos a hablar sobre la fase de diseño. La fase de diseño del modelo ADI se caracteriza por definir los objetivos de acuerdo al resultado del análisis de necesidades, a partir de esos objetivos de aprendizaje podemos planificar el curso, esto por medio de la selección y gradación de contenidos. También podemos desarrollar estrategias didácticas de cada lección. Planificamos la interfaz de cómo se colocará el contenido. Podemos decidir también qué formato eh, vamos a impartir el curso y podemos también determinar los procedimientos para monitorear y evaluar el progreso de los estudiantes. Como parte de este diseño, se tienen que definir también actores diferentes que participan dentro del proceso educativo. Esto lo hacemos identificando roles, tareas y responsabilidades de cada uno de ellos. Finalmente, también es importante identificar las tareas que se proponen en el proceso CD de la guía vial, que ayudará a definir los productos necesarios para la estructuración de la fase de diseño. Esto con el objetivo de proponer a los actores que intervienen en la estructura del curso y en la guía docente, y presentar los parámetros bajo los cuales trabajaremos nuestro curso virtual accesible. A continuación les presento un esquema de cómo se relacionan el modelo ADI con el proceso CD de, de la guía Vial, específicamente para la fase de diseño y las actividades que se tienen dentro del proceso de concepción y diseño de la guía vial. Como pueden ver, se extraen del proceso CD dos actividades la actividad número 3 y la actividad número 4, y son esas dos las que se consideran directamente relacionadas con la fase del modelo de diseño del, del modelo ADI. El objetivo final de estas dos actividades es la obtención de la guía docente, que será el insumo para la implementación de un curso virtual accesible. A continuación, describiremos brevemente la actividad 3 y 4 y posteriormente nos concentraremos en la guía docente, ya que este es el producto principal de la fase de diseño. En la guía docente nosotros podemos encontrar todos los elementos metodológicos reunidos que van a ser utilizados dentro del curso virtual accesible. Y de esta forma, nosotros le, le explicamos a los usuarios de qué trata el curso y la forma en que iremos abordando los contenidos. Les presento ahora la actividad CD3, Modelo del Proceso. Esta actividad tiene como objetivo definir modelos didácticos también las actividades a realizar durante la enseñanza y los flujos de trabajo. Se entiende que esos tres elementos tienen que ser inclusivos. Esta actividad tiene como objetivo eh, realizar el, el modelo didáctico, las actividades y los flujos de trabajo durante la enseñanza y se van compilando dentro de la guía docente, siempre aplicando principios de accesibilidad y educación inclusiva. También es importante identificar los roles, las tareas y los sectores responsables de la aplicación de este modelo de aprendizaje. Justo lo vemos en esta actividad. La actividad 4, esta también forma parte de la fase de diseño. Y aquí se definen los objetivos y contenidos educativos a partir de necesidades detectadas. Es donde el producto principal es la guía docente y aquí se explicará dentro de esta guía la metodología, los recursos, los materiales que se utilizarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la estructura que tendrán todos estos componentes dentro del curso. Ahora, ya podemos comenzar a hablar sobre la guía docente, que es nuestro producto principal. Como hemos visto, en la fase de diseño se aplican las dos actividades del proceso CD, en las cuales el producto principal es esta guía docente, y aquí se colocan todos los elementos referentes a la metodología, a los recursos, el temario de contenido, el tipo de actividades didácticas, la evaluación con la que se estaría realizando el curso. Es por ello que la guía docente se construye con el fin de facilitar la aplicación de las diferentes técnicas y métricas involucradas en las tareas del estándar ISO. Y ahí les aparece el código. También eh, nos ayuda a describir los elementos didácticos en la construcción y configuración de un curso virtual. Esto para lograr la comprensión por parte de los estudiantes, docentes, el departamento involucrado o globalmente la institución de educación superior. También, con la guía docente, podemos homogenizar los planes de estudio superiores, de tal forma que podamos universalizar eh, este, los cursos virtuales accesibles. También podemos establecer la metodología de enseñanza-aprendizaje. Esto a través de elementos didácticos, con tal de permitir la inclusión de personas con o sin discapacidad. A continuación les muestro un esquema de cómo se va estructurando la guía docente. Tenemos, eh, como podemos ver en la imagen, esta está compuesta de ocho elementos didácticos que pueden ser clasificados en dos bloques. A, en el lado izquierdo se presenta un primer bloque, que lo hemos definido como una estructuración académica, donde tomamos en cuenta solamente los dos primeros elementos didácticos. El primero trata sobre los datos del curso o la asignatura. Y también tenemos datos del profesor o el tutor que va a impartir el curso virtual accesible. En un segundo bloque eh, colocamos los elementos didácticos que se consideran como formativos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenemos los datos del curso, las cualificaciones, la metodología de enseñanza-aprendizaje, el sistema de evaluación y como para concluir la bibliografía y el glosario. En base a esta estructura vamos a ver a continuación cómo se van describiendo cada uno de estos elementos didácticos que conforman la guía docente. Como primer punto, la estructura académica, en específico los datos del curso y la asignatura. Yo, en la imagen, en la pantalla, les muestro un ejemplo de un curso que eh, yo suelo impartir en la Universidad Politécnica. Si se fijan, he colocado el nombre del curso, este es un ejemplo, eh, se llama Formación de Tutores Online. Le he colocado un código, la titulación, también dentro de qué plan de estudios se contempla, eh, cuál es el centro de estudios, en este caso es la Universidad Politécnica de El Salvador, el tipo de curso al cual con el cual, depende de su naturaleza, y el tipo de créditos y cuántas cuántas horas por créditos eh, estamos obteniendo. También la carga total de trabajo. Entonces, ese es como un ejemplo. Se los coloco porque, similarmente, ustedes, eh, como la actividad 2 de la unidad, de esta unidad, ustedes van a presentar una propuesta de su guía docente. Luego, tenemos los datos del profesor, en este caso mi persona, eh, a qué departamento pertenezco, cuáles son mis áreas de conocimiento, cuál es mi correo electrónico, eh, también tenemos la parte del perfil docente, eh, en este caso puede ser mi titulación, la experiencia que poseo también se coloca en esta parte, la experiencia profesional, cuántos años tengo yo de ejercer ciertas asignaturas, o, o sobre todo de la asignatura de interés, y también otros temas o otros aspectos que necesitamos mencionar. Luego se nos presenta la descripción del curso o asignatura. En esta parte... Eh, nos ayuda a comprender el papel de la asignatura en el plan de estudios y también cuál es su relevancia para el ejercicio profesional. Está conformado por los siguientes aspectos. Uno es la fundamentación o intención educativa, que no es más que justificar y describir la finalidad para la cual se creó el curso. Esta, la idea es presentársela al estudiante con una razón por la cual se debe tomar el curso. El estudiante mostrará una mayor disposición al estudio y al aprendizaje si le resulta claro de qué le servirá la asignatura. Así que esta parte es muy importante porque le da un sentido al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Otro aspecto es la ubicación curricular del curso. Ese rubro deberá incluirse si el curso es parte de un pensum de estudios, o también puede omitirse o aclararse que, que no va a ser incluido. En la especificación de los datos del curso, se puede aclarar a qué semestre pertenece, el tipo de curso, cuáles están relacionados con él, cuál es su duración, su valor crediticio. Todos esos datos permiten al estudiante conocer las características del curso que está por comenzar. Esta información, además, es importante, dado que es la manera de ubicar al estudiante en su carrera y en relación con las demás materias. Y no solamente eh, a nivel actual, sino que a futuro también eh, qué relación va a tener la, la asignatura, la que está cursando con futuras asignaturas. También se define a quién va dirigido. Aquí se realiza una descripción general del grupo objetivo, en este caso los, pueden ser los estudiantes que recibirán el curso taller. Para ello debe tomarse en cuenta ciertos parámetros, el nivel educativo, el puesto de trabajo o algún interés profesional. También podemos mencionar las principales habilidades, actitudes conocimientos o recursos que debe poseer el estudiante para que el, su desempeño sea más satisfactorio para el desarrollo de este curso. Como recursos técnicos, que es el otro aspecto, podemos incluir la formación, es decir, qué es lo que necesita como requisito técnico para llevar el curso, eh, también el equipo eh, con que cuenta es muy importante, a veces eh, puede estar muy limitado y no puede rendir totalmente según los requerimientos del curso y también el software necesario para, para llevar a cabo el curso, para poderlo realizar de manera satisfactoria. Luego... Un tercer elemento de la guía docente es la estructuración del curso. Lo primero que hay que hacer es determinar la organización global del curso, de cuál cuál es su secuencia lógica y funcional y cuáles son los diferentes elementos que la conforman. Entre ellos se pueden encontrar los materiales de enseñanza. Esta estructura es importante porque debe estar lo suficientemente flexible de manera que permita la combinación de modelos, que lo vemos en, la, en el contenido de estudio de la unidad, y eh, que sea tan flexible que también sea posible captar cualquier tipo de diseño propuesto por docente del curso. Eh, de qué contiene esta estructuración del curso. Eh, como ven en la pantalla, eh, nosotros definimos los temas y los subtemas que iremos trabajando, ya sea por unidad o por módulo. Eh, también qué recurso web va a contener esta unidad o va a requerir, las actividades que se van a ir desarrollando y también la carga académica que esto implica también definimos el porcentaje de evaluación, es decir, aquí se define el porcentaje, la proporción que esta unidad toma del total del curso. Entonces lo vamos definiendo. A continuación yo les traigo un ejemplo del de curso que si se recuerdan, como se los mencionaba eh, anteriormente, eh, sobre el, el curso, este ejemplo es sobre el curso de formación de tutores online. Como tema 1, eh, se presenta la formación online. También les presento un tema 2 y un tema 3. Para los recursos de estos subtemas, eh, se, se propone usar videos de bienvenida para cada uno de los temas, videos tutoriales y videos explicativos de cada una de las actividades. También los documentos que se presentan para esta unidad están en formato Word y PDF. Como actividades se definen actividades de tipo individual y también participación en foros y proyectos prácticos. Y para estos tres temas que les planteo, la carga académica es de una semana y el porcentaje del global está asignado para esos tres temas el 20%. De esta manera nosotros vamos trabajando la estructuración del curso. Como un cuarto elemento didáctico de la guía docente están las cualificaciones. La cualificación es el resultado formal de un proceso de evaluación y validación, que se obtiene cuando un organismo competente establece que el aprendizaje de un individuo o del estudiante ha superado un nivel determinado. Estas son expresiones de lo que la persona en proceso de aprendizaje sabe, comprende y es capaz de hacer al combinar una acción formativa en consecuencia se centra en los resultados del aprendizaje y no en datos básicos como la duración del estudio. Los resultados de aprendizaje se dividen en tres categorías, en conocimientos, destrezas y competencias, y estas son las que se tomarán en cuenta para la construcción de la guía docente. Veamos la parte de las competencias. Encontramos dos tipos de competencias, las genéricas o transversales, que no es más que un conjunto de conocimientos, valores, actitudes que una persona tiene o en este caso va a adquirir para su adecuado para su uso adecuado dentro de un contexto determinado. Tenemos las competencias específicas, que estas ya son más de tipo profesional son propias del título al que le corresponde la asignatura y deberá realizarse una lista de las competencias a desarrollar. La guía docente se basa en el desarrollo de competencias para la formación del, del titulado con el fin de permitir una integración exitosa en el mercado laboral. Se realiza el planteamiento de competencias de ese tipo genéricas relacionadas con la formación integral de las personas y que pueden ser comunes a distintos títulos. Y luego, como ya lo vimos en las competencias específicas, estas ya se ya corresponden a la asignatura propia. Y el contexto y un contexto determinado También tenemos dentro de las cualificaciones los objetivos. Para la realización de un objetivo se deben tomar en cuenta ciertos aspectos. Uno es qué acción se va a realizar para la selección de un verbo apropiado para, lo, para realizar un para establecer un objetivo. Se puede utilizar como referencia la taxonomía de Bloom. También eh, tenemos que decidir a través de qué, ya sea un producto o indicador, que se quiere lograr. También puede considerarse, además de un producto, una actividad o un material, por ejemplo, mediante la lectura de cierto artículo o por medio de la comparación de tal ejemplo, etcétera. También tenemos que definir un para qué, es decir, la finalidad del producto o el indicador. Igual aquí también se puede considerar la, una actividad o material. La exposición ordenada de esos tres aspectos nos permite eh, plantearle al estudiante saber cuáles son las habilidades, actitudes y conocimientos que se espera desarrolle a lo largo del curso. el otro aspecto dentro de las cualificaciones es el contenido. El contenido del curso es justamente donde se desarrolla el conocimiento de temas específicos de la materia. En este apartado de justamente la asignatura se desarrolla el contenido en unidades didácticas que constituirán el temario del curso. Se define como una unidad didáctica el conjunto de objetivos, metodología, contenidos, recursos didácticos, actividades que facilitan a los estudiantes el aprendizaje. Cada una de las, de las unidades didácticas se desarrollan a través de una plantilla que nosotros les proporcionamos y que está como un documento anexo a la guía docente de los cursos virtuales accesibles, con el fin de que se mantengan los lineamientos de un curso virtual establecidos dentro de la guía espial. Dentro del contenido es importante que nosotros demos una presentación o una introducción del curso. Esta presentación debe ser concreta sobre el tema principal del curso, a través del cual se pretende que el alumno aborde de manera, digamos, general la problemática que se le presentará a lo largo del curso. También otro aspecto que incluimos dentro del contenido es el temario del curso. Esto no es más que una presentación ordenada de las unidades que constituyen el curso y lo que, que le permite también al estudiante conocer cuáles van a ser los contenidos temáticos que se abordarán a lo largo de, del estudio. Por ejemplo, yo les presento eh, siempre dentro del curso virtual en el que eh, se ha trabajado dentro de la universidad donde laboro, eh, hacemos una presentación como una introducción y si se fijan yo les coloco el tema del curso, el tema principal y subtemas, tema 1, tema 2, tema 3. Entonces de esa forma vamos desglosando cada uno. De los temas y estructurando el curso a la vez. Entonces, ese es un ejemplo. Luego, como un quinto elemento didáctico dentro de la guía docente, tenemos eh, la metodología de enseñanza y aprendizaje accesible. Una metodología es un conjunto de acciones y técnicas que dirigen el aprendizaje de los estudiantes con el fin de llegar a la obtención de un resultado. Por lo que en este apartado se explica al estudiante la forma en que puede ir alcanzando cada uno de los objetivos planteados, así como la forma en que va a ir adquiriendo las competencias de la asignatura siempre de forma accesible. Aquí le podemos explicar las opciones que, tenemos, que ellos tienen para descargar o ajustar la plataforma para la lectura del contenido o la realización de las actividades. En la descripción de cada uno de los puntos se debe recordar y tomar en cuenta la accesibilidad y la usabilidad de cada una de las herramientas, además de incluir instrucciones explícitas de lo que debe realizar el estudiante siempre pensando en forma inclusiva. Otro aspecto es la plataforma de aprendizaje. Aquí nosotros le definimos al estudiante cuál va a ser la plataforma en la que se estará trabajando el curso. También planteamos la mecánica general del curso, aquí se describe la metodología y la estrategia a utilizar en el curso, eh, lo cual en esta parte eh, sí se debe estar en una continua y constante renovación y actualización de los temas, por lo que en este lugar, en esta parte, es importante explicar a detalle cómo se va a llevar a cabo la mecánica y las estrategias del curso. Aquí podemos listar aquellas actividades que el estudiante debe realizar, eh, siempre dentro de su proceso, para que su proceso de enseñanza aprendizaje sea exitoso. Podemos explicarles, eh, por ejemplo, los siguientes puntos, el estudio del contenido, la visualización de videos, el estudio de un caso ejemplo, un caso práctico, también la descarga de los documentos, eh, la evaluación y autoevaluación del contenido, actividades prácticas de aprendizaje y cómo participar en los foros. Se pueden, de esos aspectos que yo les acabo de mencionar, se pueden tomar en cuenta todos o solamente algunos, los que ustedes consideren necesarios. Esto queda a criterio de cada uno de los expertos y los tutores, los cuales son los que desarrollan e implementan el curso accesible. También podemos presentarles un catálogo de actividades. Aquí se define una actividad educativa como aquella que permite el análisis y síntesis del contenido el ejercicio y práctica de lo aprendido. Aquí también va la discusión y construcción de nuevas teorías. Eh, también son acciones que nos llevan a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sea cual sea el caso, el docente puede elegir el que considere eh, pertinente para su curso, Deberá realizarse siempre en función del cumplimiento de los objetivos del aprendizaje, es decir, que el docente o el tutor deberá analizar qué tipo de actividad eh, acentúa más el conocimiento adquirido de los alumnos. También eh, podemos considerar en qué momento vamos a incluir las y actividades. Pueden ser en, en fases o momentos claves dentro del curso. Al inicio puede ser eh, con el fin de que el alumno se familiarice con el contenido, con su entorno o con los compañeros del curso. También durante el contenido del curso de tal forma que esto le ayude a complementar, a profundizar, ya sea sintetizar o discutir los contenidos que se van aprendiendo. O puede ser también al final de cada unidad de forma que le, le permita la implementación y evaluación del aprendizaje adquirido por el estudiante. Esto, estos tipos de actividades pueden ser desde discusiones y ponencias, a través de foros o mediante el análisis de contenidos o casos prácticos, hasta evaluaciones o proyectos de solución de casos. Cabe resaltar que aquí existe un sinfín de recursos y herramientas que nos permiten el desarrollo de estas y, actividades. Eh, lo importante aquí es que, se, a todas ellas se les permita la accesibilidad en su desarrollo y en el desenvolvimiento del estudiante. Luego, tenemos un sexto elemento didáctico dentro de la guía docente, este es el sistema de evaluación, y se entiende por evaluación el proceso que permite la recolección de información que muestra al tutor apreciar y valorar el aprendizaje adquirido por parte del estudiante durante su proceso formativo y a la vez significativo del curso. Cuando nosotros diseñamos y planificamos la metodología de evaluación hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. Uno son las competencias a desarrollar, dos los contenidos de la asignatura distribuidos en cada unidad, y tres, los niveles de dominio que se pretenden alcanzar. En este punto, es una tarea muy importante del diseñador instruccional, ya sea docente o tutor, que defina o que decida qué porcentaje le va a otorgar a cada uno de los rubros, al igual que definir qué tipo de evaluación va a realizar, siempre de acuerdo al cumplimiento de objetivos y actividades que se pretenden desarrollar. Como evaluación del curso, usualmente se presentan de esta manera. Eh, se realizan por el porcentaje que se le va a otorgar a cada uno de las actividades o los temas que se van a estudiar eh, y que cada uno sea una proporción del total del curso. Se pueden colocar de la manera que se les presenta a continuación se fijan para cada una de las unidades asigna un porcentaje y el total que tendría que ser el 100%. Dentro de cada una de estas unidades también hay un porcentaje asignado a cada una de las actividades que complementan ese porcentaje parcial como se plantea a continuación. En la evaluación por unidad, le asignamos un cierto porcentaje a las actividades, otro porcentaje, por ejemplo, a los foros, y eso nos suma el total de la unidad. Cuando realizamos y actividades, es importante establecer una rúbrica para actividades. Estas deben ser de acuerdo a lo que se ha colocado en el catálogo de actividades y también describir cuál es el porcentaje designado para cada uno de los ítems de la actividad. Como ustedes han podido apreciar dentro del curso, eh, en cada una de las actividades que nosotros vamos desarrollando en el curso de diseño instruccional, eh, se les plantea al inicio de la actividad el porcentaje, una rúbrica de actividades de cada una de las, de las tareas que ustedes deben realizar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se realiza la evaluación de los cursos. En este caso, les, a continuación les presento un ejemplo, siempre continuando con el curso del que yo, eh, en el que yo trabajo. Eh, se los presento como módulos, cada uno tiene un porcentaje eh, que contribuye y abona al total y también les especifico la evaluación por cada una de las unidades. Por ejemplo, el 70% son ejercicios de las actividades, el 10% se le asigna a los foros y el 20% una evaluación de aprendizaje. Este es un ejemplo y eso me abona al 100% de la unidad. Luego tenemos eh, dentro de los elementos didácticos la bibliografía y el glosario. Eh, dentro de la bibliografía es importante colocar una bibliografía básica, también una bibliografía complementaria y sobre todo los recursos en red, para que el alumno no lo limitemos con el contenido que le ofrecemos, sino también invitarlo a que explore eh, sus conocimientos dentro de los recursos que se le proporcionan y también se presenta un glosario de términos eh, que le permita aclarar al alumno eh, ciertos aspectos. Bueno, y con esto se concluye la fase de diseño, y luego queda la oportunidad de que ustedes planteen Dentro de estas actividades, eh, una guía docente como un producto final, producto de esta de la fase de diseño. Muchas gracias, Rocío, por la presentación que nos has hecho el día de hoy. Ya hay varios eh, alumnos conectados haciendo algunas consultas sobre esta unidad y, y lo que nos has dicho el día de hoy. Eh, al igual que, que dentro del curso he visto que hay bastante participación y eh, han ido resolviendo sus dudas a través de cada uno de los grupos. Eh, quisiera empezar por darle las gracias por siempre estar atentos a, a las presentaciones de las videoconferencias, siento que han sido siempre muy enriquecedoras al contenido y me alegra que con esto también ustedes logren eh, mejorar su aprendizaje, uno y lo otro, eh, su, su resolución de, de las actividades. Eh, empezaré por resolver la primera pregunta que la hace Fidel, que dice, eh, ¿cómo se pueden homogenizar los procesos de aprendizaje? O, o estos formatos, ¿no?, que nosotros estamos proponiendo entre las universidades y, bueno, para compartirte, pues, esta es la intención eh, un poco de sacar a, al público eh, todos estos documentos eh, a través del, del proyecto ESBIAL, en el cual eh, se propone una metodología y se proponen estas eh, plantillas de guía docente, de unidad didáctica, que vamos a ver en la siguiente unidad, para que eh, los docentes la conozcan, eh, también los eh, administrativos de cada una de las universidades y lo puedan empezar a implementar dentro de sus organizaciones para que eh, de alguna forma eh, pues ya vayamos poco a poco homogenizando las propuestas educativas y al mismo tiempo, pues bueno, que la universidad ya lo oficialice de alguna forma dentro de su unidad de educación virtual, por lo menos, eh, y si se pudiera la presencial también, para que eh, luego ellos eh, a la hora de hacer algún tipo de convenio con alguna otra universidad, pues se les haga mucho más fácil hablar del mismo tema y no que yo te esté hablando de un plan de estudios y tú me estás hablando de un eh, desarrollo curricular diferente. Eh, en diferentes formatos y nos tenemos que poner de acuerdo. Eh, también hay que tocar en este punto un tema muy importante que es el, eh, el manejo de créditos eh, educativos, eh, si van a manejar la versión española que son los STS o si van a manejar alguna otra eh, forma de créditos, para que realmente esta homogenización pues, sea mucho más fácil, porque la idea de que nos seamos, eh, utilicemos estos tipos de formatos es de que sea mucho más fácil para cualquier universidad hacer algún tipo de convenio y haya traslado de estudiantes eh, de una universidad a otro o algún tipo de equivalencias, ¿no? Entonces, esa es un poquito la intención de homogenizar. No sé si alguna de las tutoras quisiera complementar algo, con respecto a la pregunta que hacía Fidel Lisa, no, de mi parte no tengo como ningún aporte con respecto a esta pregunta más adelante en otra si sí quisiera como eh, aportar algo no sé si de pronto Carla eh, bueno a mí me parece muy interesante lo que comentó Lisa referente a los créditos de que, por ejemplo, si uno uno sigue un curso en una universidad de, eh, independiente a la que uno esté estudiando, por ejemplo, no sé, una universidad de España que hay algún curso, esos créditos posteriormente me pueden estar sirviendo para, para yo poderlos convalidar con, con algún tipo de materia que yo vaya a recibir acá como complementaria que, por ejemplo, se realiza acá en la UTPL me pueden servir y esa es una manera también como de homogenizar este, las diferentes materias que se dan en las diferentes instituciones, creo yo. Así es, esa es la, la intención, ¿no? De que de alguna forma eh, se esté hablando un mismo lenguaje em, a través de, de estos formatos y eh, pues que se pueda convalidar o equivaler de una universidad a otra los contenidos de una forma más fácil. Bueno, y eh, sigo con la siguiente pregunta que la hace Carlos, eh, donde dice que si siempre se utiliza el modelo APA como parte de las referencias eh, bibliográficas. Y bueno, yo creo que ahí eh, se tomó en cuenta este modelo porque es de los más utilizados a nivel de investigaciones y de publicaciones a nivel mundial, eh, es la más utilizada, es la más común y por eso es de que se propone esta, no es que sea la única que se pueda utilizar, si tu universidad o alguna institución utiliza alguna otra eh, forma de estructurar, estructurar perdón la bibliografía, pues lo pueden hacer, solo que igual tendrían que poner ahí que la forma en que se presenta la bibliografía es de acuerdo al formato, tal para que la persona que lo esté leyendo también sepa que es en, en ese formato y no se le haga difícil entenderlo. Eh, de ahí en cuanto a la pregunta de Elena, que yo creo que ahí eh, podemos intervenir bastante eh, todos los tutores, es en cuanto a la metodología que se define, eh, si la metodología que se define eh, eh, es de forma general o se tiene que especificar dentro de la guía docente no sé si alguna de las eh, tutoras presentes quisiera contestar esta pregunta eh, Sí, Lisa bueno esa pregunta eh, de alguna manera, yo la relaciono también con eh, una que hace Elena y es con respecto, perdón, que hace Lid, es con respecto a cómo evidenciar precisamente la inclusión para favorecer los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Y por qué la relaciono? Cuando yo hago la valoración, la lectura de, de, esa, de ese diseño de la guía docente, eh, yo siempre me pregunto, parto como de, bueno, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores que hay? En en el diseño, en la planificación y en la selección de esas actividades que a mí me permita dar cuenta de que esa, ese curso es accesible o que no lo sea, ¿cierto? Entonces, digamos que eh, a partir de la planificación, desde esa metodología, eh, yo puedo hacer que mi currículo sea flexible, ¿cierto? Para poder responder a esas necesidades que hemos identificado previamente. Entonces, digamos que en esa flexibilización curricular, eh, curricular, digamos que lo que vamos a tratar es de potenciar las oportunidades que tenga el estudiante y pues no eh, tratar de de pronto de disminuir responsabilidades o de bajar el nivel de expectativa en cuanto a los estudiantes que puedan presentar alguna eh, dificultad ya sea derivada de la discapacidad o de su situación de edad o eh, bueno ya de, de otras características que hemos venido como abordando en términos de, de esas necesidades particulares. Entonces, digamos que desde esa planificación eh, yo tendría que responderme de acuerdo pues como al diseño universal del aprendizaje, eh, cuáles es, herramientas, cuáles opciones les, les, estoy, les, les estoy yo proporcionando al estudiante para que él me represente o eh, me perci pueda percibir el aprendizaje de diferentes, eh, con diferentes opciones, ¿cierto? Entonces digamos que en un caso pues como eh, particular, digamos en el caso de un estudiante que tiene alguna dificultad visual, eh, voy a compartirles como alguna adaptación que tuvimos que realizar en una edición previa y tenía que ver precisamente con la elaboración de un gráfico eh, se trataba pues como de seleccionar un formato en el que pudiera realizar una animación pues digamos que para este estudiante ciego digamos que ese recurso pues no era accesible cierto entonces no se podía convertir en la única opción para que él expresara su conocimiento o su reflexión acerca del contenido que nosotros le estábamos proporcionando en la plataforma, entonces digamos que ahí había una, una tendría que pensar en una segunda opción podía ser a través de la eh, narración cierto o a través de la escritura entonces digamos que ahí habrían eh, dos tipos de flexibilizaciones una en términos de, de esa opción adicional cierto eh, y la otra sería en el tipo de, de, de recursos cierto que, que utilizaría entonces de alguna manera es como eh, al el momento en que seleccionamos las actividades ya sea de evaluación o de aprendizaje cierto pensar en que el estudiante eh, no percibe la información de una manera muy diferente, y no solo la percibe, sino que la expresa también de una manera, digamos, eh, diferente. Entonces, eh, la idea ahí es pensar cuáles serían esas opciones pedagógicas que yo puedo eh, planificar para que el estudiante, eh, digamos, eh, pueda responder de la manera eh, más favorable para su aprendizaje esa era pues como mi, mi participación en cuanto a este tema. Muchas gracias Yolanda, eh, muy enriquecedora siempre esta parte de la metodología donde podemos aportar mucho porque yo creo que es como eh, donde realmente eh, ya echamos a andar la parte de la inclusión y la accesibilidad del curso, ¿no? Ya no solo es decirlo en palabras y... Y pensar en formato, sino que realmente es una acción que tenemos que tomar ¿no? como docentes y tenemos que estar bien preparados, como tú dices, para poder eh, saber qué diversidad de opciones podemos dar eh, a nuestros um, alumnos. Eh, con ello eh, es importante, creo yo, eh, también al principio, cuando hablábamos en la parte de análisis. Eh, que hiciéramos una investigación de mercado del grupo objetivo, pues es pertinente también incluir como, eh, no sé si un cuestionario o cuando tengamos el focus group, eh, ver si realmente eh, eh, poder cuestionarlos o preguntarles cuál es su forma de aprendizaje. Eh, cómo se le facilita el, el aprendizaje, si son buenos lectores, por ejemplo, si es a través de imágenes si lo que les eh, ayuda mucho son los videos o las discusiones y para poder saber cuál debería ser esa diversidad, como tú dices, de opciones dentro del curso que se vaya a planificar. Eh, y así poder optar por una estrategia que, que permita eh, varias metodologías, eh, tomar las técnicas apropiadas y los procedimientos que nos permitan tener esa inclusión eh, de, de los estudiantes que vayamos a tener dentro de nuestros cursos también, ¿no? Entonces, eh, tenemos que recordar que el tipo de metodologías hay muchísimas, yo les puedo compartir ahí un par de documentos que he encontrado que hablan sobre toda la diversidad de metodologías que hay eh, tomando en cuenta que estamos hablando también de un espacio de aprendizaje virtual eh, no es presencial como el que hemos estado acostumbrados también a, a trabajar, sino que es algo más eh, eh, a distancia no y entonces hay que ver también sobre las metodologías que se aplican a distancia a través de la virtualidad cuáles funcionan bien y con eso contesto una de las preguntas eh, también que están haciendo ahí, si es apropiado hacer eh, un cuestionario de preguntas abiertas, pues yo no lo recomendaría mucho, no sé qué piensan ahí las demás, pero eh, yo no recomendaría tener preguntas abiertas, en todo caso si quieres hacer preguntas abiertas y, pens y ver qué es lo que está eh, pensando o, o, o cuál es el, la línea de trabajo que tiene tu alumno, pues... Para eso está el espacio de los foros, para crear una discusión y sea mucho más enriquecedor el aprendizaje y construyan una conclusión en conjunto, ¿no? Eh, los exámenes por lo regular, lo que yo he visto y en, en, en mi experiencia, han sido la mayoría de opción múltiple, donde el sistema automáticamente te, te devuelve una eh, respuesta de cuánto obtuviste, si lo hiciste bien o lo hiciste mal, y es más de uso como de una autoevaluación para asegurarte de que tú utilizas bien la terminología o la parte técnica digamos de, de del curso pues la manejas bien y um, y es como una autoevaluación asegurarte de, de que sí lo estás haciendo bien y lo estás aprendiendo bien las, los términos pero creo que en función de, del desarrollo de cualidades eh, es mejor llevarlo a la práctica no de, de hacer casos prácticos, de hacer algún ejercicio, la discusión y todo esto. Y aquí esto también tiene que ver mucho con, con lo que es la metodología de aprendizaje y, de, y, y las estrategias que puedes eh, utilizar para la enseñanza en la virtualidad. No, no sé si eh, Rocío o, o Carla querían complementar algo más eh, con este punto en cuanto a la metodología, estrategias, de aprendizaje y de enseñanza? Bueno... Eh... Yo sí quiero, digamos, aportar también algo ahí que pronto se me pasó por alto hace un momento y es que eh, en cuanto a la pertinencia precisamente de, de esas actividades evaluativas y tiene que ver mucho, digamos, con el contenido de ese saber específico, eh, digamos que eh, de alguna manera esas actividades, esas actividades evaluativas tienen que responder a los objetivos y precisamente a esas competencias eh, que yo pretendo desarrollar en el curso. Entonces, eh, en estos días un estudiante en, en la universidad para la que laboro eh, me hablaba de que estaba en un curso de álgebra lineal y que le habían puesto a desarrollar un mapa conceptual. Entonces, de alguna manera, pues, eh, esto llama la atención y es precisamente con lo que dice Lisa que tiene que ver con la aplicación como de ese conocimiento es decir, la pertinencia de ese mapa conceptual en relación pues como con el aprendizaje del la lineal pues de todas maneras esto se enmarca pues como ya en un modelo pedagógico eh, pues digamos que personal, cierto, de pronto eh, en esa intención formativa que tenía como el docente eh, con esta actividad pero entonces sí es como invitar eh, a la eh, reflexión quizás como a, la, a contemplar como la pertinencia de, de esas actividades y finalmente lo que yo pretendo, digamos, que el estudiante eh, pueda fortalecer o qué competencia eh, debe desarrollar con esa actividad, ¿cierto? Así es, Yolanda, o sea, todo también va a depender mucho de que querramos nosotros eh, que, que el alumno aprenda, ¿no? Si, si lo, que, lo que nosotros queremos es de que él... Eh, sepa cierta terminología, la maneje bien y, y bueno, que los conceptos le queden claros, pues tal vez un, una evaluación y, y una forma más conductista, pues nos va a convenir más o va a ser más constructivista a través de, de la discusión, de, de foros, de, de de material que tengan que ellos que realizar o al, algún ejercicio práctico y, y así sucesivamente vamos a poder y ir construyendo cada vez mejor nuestro curso lo que me lo que yo quisiera hacer como mucho énfasis es lo que tú dijiste hace un rato también que tenemos que tener mucho cuidado en atender a la diversidad no que el, nuestra um, actividad tenga esa flexibilidad de que el estudiante eh, pues pueda tener varias formas de poder solucionarlo y les pongo un ejemplo por ejemplo nosotros hemos tenido algunos cursos donde hay que hacer mapas mentales o eh, tienen que hacer algún tipo de esquema y eh, para las personas que tienen alguna discapacidad visual, pues esta parte se les dificulta porque incluso no existe ningún programa que les ayude a construir un, un mapa, ¿no? Entonces, eh, una solución que se nos ocurrió fue el realizar, o sea, dejamos las dos opciones en la actividad de que pudieran hacer el mapa mental o eh, la segunda opción era hacer un listado, ¿sí?, de terminología asociada, entonces ponían el título y abajo el, el listado de términos o de conceptos que fueran asociados a ese tema y así sucesivamente iban construyendo como tablas, ¿no?, eh, bajo cada uno de los temas y entonces así uno podía hacer la asociación o hacía una discusión entre, por ejemplo, qué temas eran los principales y bajo esos temas pues qué, qué más se podía derivar y esa es una opción que se les podía brindar en, en ese curso eh, para, para poder eh, solucionar la actividad que estábamos proponiendo. ¿no? y y bueno, como les decía, eh, aquí la creatividad del docente, su experiencia, pues va a ayudar mucho a que realmente eh, se pueda eh, otorgar esa flexibilidad y poder crear nuevos espacios de aprendizaje, no quedarnos, eh, pues bueno, en lo habitual, o bueno, yo ya dije que es mapa mental, o ya dije que es un ensayo y ahí quedó, si realmente eh, se puede dar alguna otra opción pues mejor y, y que se pueda adaptar a la forma en que el estudiante también aprende no eh, me llama la atención por aquí otra pregunta que hace Graciela solo que se me perdió un poco solo déme un momentito eh, ah Decía Graciela, podemos aclarar la diferencia entre competencias y objetivos de aprendizaje. Ambos refieren a conocimientos, actitudes y habilidades y expresa y se expresan perdón, desde el punto de vista del alumno. Eh, sí, se expresan desde el punto de vista del alumno en cuanto a qué quieres tú que ellos logren hacer dentro del curso. Bueno, entonces tú a la hora que estás estructurando tu curso, eh, redactas las competencias, ¿Qué quieres que ellos desarrollen? Y eso se refiere a lo que tú acabas de, de ponernos en, en tu pregunta, ¿no? A los conocimientos, las actitudes, las habilidades, las destrezas, que quieres que ellos desarrollen a través de ese contenido, no? Ya que tienes claro eso, pues entonces te pasas a ver cómo eh, en, a través de los objetivos, que son como las acciones que ellos tienen que realizar en el curso, con eh, el aprendizaje del contenido, o sea, ellos aprendieron el contenido, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo desarrollan? ¿Cómo ellos logran eh, eh, hacer estas eh, eh, habilidades o desarrollar estas destrezas a través de ese contenido? Y entonces ahí es donde entra en acción estas actividades, entonces ahí vas ya enlazando y por eso es de que está la estructura, del curso, que les aparece esa tablita, donde tienen el objetivo general de la unidad y eh, qué actividades son las que van a ayudar a, a, a llegar a ese objetivo, pero tú ya tienes muy, muy claro cómo es que debe de ser eh, el, el aprendizaje y las competencias que tienen que desarrollar. Y, no sé si igualmente aquí eh, Yolanda o Rocío quieren eh, contribuir en cuanto a la pregunta que hizo Graciela. Bueno, Lisa, eh, sí es eh, abonando a, a lo que tú nos aclaras. Eh, sí, sí el, los, las competencias son más que todo eh, a qué nosotros vamos a llegar, qué es lo que vamos a conseguir. Eh, con el curso, qué es lo que los estudiantes van a lograr como valor agregado dentro de su aprendizaje. A diferencia de los objetivos, que si bien eh, la naturaleza puede ser muy similar, pero es definir cómo lo vamos a realizar, bajo qué medios y bajo qué acciones vamos a, a llevar a cabo el, el lograr que los estudiantes adquieran estas destrezas y competencias en el, dentro del aprendizaje. Gracias, Gracias, Rocío, por, por um, eh, el comentario. Y eh, igual eh, aquí Liz nos pone una pregunta que seguimos relacionando con lo que es la metodología y las estrategias y dice, ¿cómo puedes evidenciar de cierta manera hacer una inclusión para los diferentes modelos de aprendizaje, es decir, visual, auditivo, kinestésico y todos los otros que existen, ¿no? Eh, como les decía, eh, la inclusión empieza desde que tú haces la pregunta a tu grupo objetivo, empiezas tú a, decir, a preguntarles eh, si eh, ellos aprenden de una forma más dinámica o es más despacio, si la parte auditiva tiene mucho que ver o son más lectores, o si las imágenes les apoya mucho su lectura y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces tú ya tomando en cuenta de que la forma de aprendizaje es esa, pues ya dices, bueno, mis contenidos van a ayudar a que haya contenido de lectura, haya contenido visual a través de videos o a través de presentaciones o a través de audios, también puede ser. Eh, yo he visto en, en algunas plataformas que en vez de usar videos, usan audios, y, y, y eso ayuda mucho a, a varias personas. Eh, también, eh, tomando en cuenta que estos audios también deben ir acompañados, por ejemplo, de un texto, eh, ya sea un texto <coughs> para la lectura de para la lectura cuando hay personas que tienen alguna discapacidad auditiva, eh, como los videos de ahora, eh, por ejemplo, posteriormente pasan a postproducción y entonces tienen que eh, incluirse los subtítulos eh, de los de las videos o por eso es de que se les adjunta también las presentaciones y un formato Word eh, a veces para, para la lectura de cualquier persona. Entonces ahí es donde también tú tienes que ir mediando que todo lo que tú incluyas como contenido eh, responda a este a estos modelos de aprendizaje, que las lecturas no sean muy largas. Eh, si ustedes se dan cuenta, el contenido, por ejemplo, del curso no excede el contenido del contenido del curso, ¿verdad? No la presentación y todo esto, el puro contenido no excede las 20 páginas. Eh, mientras eh, ustedes puedan dosificarlo mucho mejor durante la semana. Eh, pues eso va a ayudar mucho a que sea más enriquecedor también para el estudiante y eh, lo mismo con los materiales de apoyo. Y bueno, posteriormente pasándose ya a las actividades, si sí, eh, tú puedes ir <coughs> mediando en que hayan actividades individuales, grupales, eh, para aquellos que son más kinestésicos, por ejemplo, pues entonces se les va a facilitar estar siempre dinámicos haciendo algunas cosas o los pones a trabajar en algún eh, software que crees para tu curso, ¿no? Entonces eh, creo que esto es lo que, lo que te ayuda a que realmente sea inclusivo y la forma de evidenciarlo pues es simplemente eh, a la hora de que el alumno lea cómo es que el curso se va a impartir, pues se va a dar cuenta de que bueno, sí, eh, yo me puedo meter a esto porque me, no solo me interesa, tengo la motivación, sino que realmente también las actividades que están ahí, pues, se me va a hacer fácil, ¿no?, eh, el aprendizaje. Eh, también que te quede claro que no es eh, que un curso pueda cumplir con todas las demandas que existan, ¿no? Eh, y eso ya lo hemos hablado anteriormente, no es que todos... Eh, lo podamos cubrir, porque no todo se puede dentro de un curso, pero en la medida de lo posible que podamos tener esa diversidad y esa flexibilidad también, ¿no? Eh, no sé si ahí eh, Yolanda o Carla igualmente quieren intervenir con respecto a esto que, que, que hemos hablado, como lo que dice Elise, o si pasamos a alguna otra pregunta o alguna contribución que ustedes quieran hacer de acuerdo a lo que han visto ustedes en el curso. Bueno, yo pienso que la riqueza de que nos ha dado, pues como todo este curso, todos los elementos que nos ha dado este curso, eh, han sido muy enriquecedores en la medida en que nos ha permitido como situarnos en un contexto real, en, la, en las instituciones en las que cada uno eh, labora, ¿cierto? Nos ha permitido, digamos, hacer como eh, una lectura de cuáles son los estudiantes a los que se, se, se atienden, ¿cierto? Pues a los que están insertos en esa comunidad, eh, nos ha permitido de de alguna manera pensar cuáles son esos recursos institucionales que tenemos, cuáles de alguna manera pues nos van a hacer falta, pues de alguna manera sabemos que como lo decía Lisa pues nunca un curso va a ser eh, 100% accesible, pero de alguna manera cuando eh, se planifica cierto cuando se diseña y cuando se eh, piensa en el otro de alguna manera pues estamos como respondiendo como a, a la mayoría de las necesidades, sabemos que no a todos, pero de alguna manera en el camino eh, habrá siempre la posibilidad de hacer un ajuste, cierto de hacer una pequeña modificación o tendremos eh, la necesidad de, de algún apoyo, pero la idea es decirlo pues como disminuyendo y que el estudiante pueda digamos que participar autónomamente, que tenga digamos eh, la misma eh, oportunidad de participación que, que, que el, el resto de los estudiantes en un escenario de, de equidad, es decir, de acuerdo a sus necesidades que me ofrece la institución para eh, yo poder participar, poder permanecer y pues obviamente poder graduarse. que es es como el objetivo final de, de cualquier curso o de cualquier programa eh, formativo. Eh, cuando hablo de la riqueza de los elementos que nos ha dado este curso es precisamente porque nos permite anticiparnos a esas eh, dificultades que se va, pueden ir presentando durante el curso. Es muy diferente cuando eh, desde el diseño instruccional se han pensado en esa selección de contenidos, se ha pensado en ciertos formatos que el estudiante pueda seleccionar, cuando se han pensado en las eh, diversas formas de evaluación y no nos hemos casado quizás siempre como con la misma actividad eh, consecuentemente pues como en las ediciones de los cursos, sino que hemos ido como transformando de acuerdo como a ese público objetivo, ¿cierto? Eh, ah, cuando de pronto ya eh, durante la marcha del curso, ya el curso está diseñado y durante la marcha vemos que tenemos que pensar quizás en que esta diapositiva no me es accesible para una persona que tiene discapacidad visual, entonces que tengo que insertarle el audio cuando esto digamos que desde los estándares de accesibilidad pues ya de alguna manera lo, lo, lo podemos como contemplar y diseñar entonces eh, digamos que ese era como básicamente mi, mi aporte al respecto gracias yolanda sí así como tú lo dices o sea cada edición ha sido como eh, una experiencia diferente yo creería que es como un reto el que hemos tomado y, y una experiencia muy bonita porque nos hacen cada vez más expertos, ¿no? Conforme van pasando cada edición, hemos tenido que ajustar algunas cosas, hemos, tom es, hemos tomado diferentes dinámicas, diferentes metodologías para poder atender a, a todos los alumnos y poderlos apoyar en su proceso de formación, que esa es la tarea también del tutor, ¿no? De estar pendiente de, de ese proceso, como tú lo dices, tal vez en en esquema y en planteamiento pues suena muy bien, pero ya cuando está sobre la marcha pues lo vas ajustando y, y, y vas viendo cómo cómo poder ayudar. Y un, y un buen ejemplo que les puedo dar de esto, en algunas ediciones pasadas, pues tuvimos la dificultad con la mayoría de, de los alumnos, no, no contaban con el Office 10, ¿no? En, en el 2010, y entonces... Eh, cuando nos percatamos de esto, porque empezaban que no podían bajar el documento, que no podían usar algunas plantillas y algunas cosas, eh, a pesar de que estaba el formato PDF, pero ante todo con las plantillas, porque tuvimos la mayor dificultad, pues entonces eh, empezaron a hacer las preguntas, bueno, ¿y cómo le hago para bajarle y esto? Y entonces les dimos alternativas, ya sea que ellos transcribieran la plantilla y eh, posteriormente les dimos ya un formato Word en una versión anterior, 2007, para que la pudieran ellos descargar y la pudieran implementar. Y entonces así fue como, como logramos resolverlo en ese momento. Entonces ese tipo de ajustes que podemos hacer eh, con algunas eh, actividades, pues eh, a veces son sobre la marcha, pero la, la labor nuestra del tutor es... Eh, que realmente esté al pendiente de los alumnos y poder resolver de alguna forma las entregas o por ejemplo, en este curso que yo he visto que algunos se retrasan o no han podido hacer la entrega o no encuentran incluso dónde está el enlace para subir alguna tarea, pues entonces el tutor ahí interviene y les da alguna otra alternativa para poder entregar o poder realizar su, su actividad eh, de una forma satisfactoria y ante todo, que el alumno también pueda tener ese aprendizaje significativo, que es lo más importante, que nosotros podamos asegurarnos que eso sea lo que suceda. Eh, aquí eh, plantea José Antonio, eh, al establecer las estrategias de evaluación, consideran... Ah, no, perdón, es que se me perdió aquí, no o sabemos... A ver, no es la este, es... Perdón. Me perdió la pregunta que quería hacerles. Eh, Había alguien que estaba haciendo alguna otra pregunta que no tenía que ver con los exámenes, sino que. Eh, pues dándole en cuenta, perdón. Eh, bueno creo que entre todo lo que tenemos aquí, pero bueno, no sé, pero lo que les iba a comentar también es que, eh, ah, dice Wilson, ¿Qué instrumentos de evaluación serían los más idóneos para realizar a través del aula virtual? Eh, no sé si ahí igualmente Rocío y, y o Yolanda quieren contestar a la pregunta que nos hace Wilson. En cuanto a los instrumentos de evaluación, eh, yo por mi parte puedo decirte que... Eh, las rúbricas de evaluación, por ejemplo, son bien importantes tenerlas para el curso para que el alumno sepa qué es lo que se le quiere evaluar puntualmente y hacia dónde es que lo queremos llevar, como que le trazas un poco como el, el camino a seguir. Bueno, tú lo haces bien si cumples con esto y esto y esto, ¿no? Eh, medianamente bien si cumples con esto y, bueno, no lo estás haciendo bien si solo desarrollas esto, ¿no? Y a través de la retroalimentación también, pero... Eh, la Sí, Yolanda. Eh, sí, bueno, a mí me parece que otro instrumento de evaluación en términos de evaluación formativa muy pertinente es el portafolio, ¿cierto? De alguna manera cuando el estudiante eh, lleva como eh, su lleva como el seguimiento de todo su proceso y digamos que hace una autoevaluación de cómo ha sido ese proceso, le permite llevar como unos registros, eh, digamos diseñar oportunidades como de mejora, eh, también como construir o proponer durante la marcha, ¿cierto? Entonces pienso yo que el portafolio es un buen instrumento de, de, de evaluación eh, formativa para el estudiante a través de la metodología pues virtual. Eh, otra, eh, digamos, instrumento que me parece muy importante y que lo hemos vivido acá dentro de, de este, estas ediciones ha sido la construcción grupal a través de los foros. Eh, digamos que esta posibilita ese intercambio de conocimientos, del intercambio de culturas, eh, seguir pues como construyendo comunidades de aprendizaje entre los es, los integrantes de esos grupos que se conformaron, si ellos así pues como lo requieren, y también porque nutre la visión, ¿cierto? Digamos que en términos de producto o de resultado lo que pedíamos ahí los tutores, pues de alguna manera creo que se vio un logro muy significativo porque se enriqueció, se enriqueció mucho la visión. Entonces sería como estos dos instrumentos que de alguna manera rescato. Muchas gracias, Yolanda. Eh, sí, yo creo que también eh, lo que habría que considerar aquí, eh, la forma de evaluar tiene que ir muy atada a lo que hemos venido hablando con respecto a, a qué competencias son las que quieres que desarrollen y cómo lo vas a lograr, ¿no? Eh, lo vas a lograr a través de ciertas actividades, bueno, y esas actividades, ¿cómo las vas a evaluar? ¿Va, va a ser una actividad individual o grupal? Eh, ¿Va a ser formativa, que no tiene una valoración? Eh, cuantitativa sino que realmente solo quieres asegurarte de que ellos manejen eh, los temas, el contenido de alguna forma y él lo sepa o eh, si realmente vas a tener un momento de valoración donde la evaluación sea cuantitativa ¿no? Eh, y lo vas a hacer a través, qué sé yo, del desarrollo de un ensayo, a través del desarrollo de como lo decía también Yolanda un portafolio, una evaluación una autoevaluación eh, o, o por medio de qué lo vas a lograr, ¿no? Y entonces, eh, todo creo que va amarrado uno con el otro y qué porcentaje le vas a otorgar a cada uno de acuerdo a lo que tú vas a desarrollar, si es eh, esta forma de evaluar, eh, si es formativa, bueno, va a ser con una, un proceso constructivista como lo que hicieron ustedes con la actividad grupal que resultó muy buena al final eh, me encantó porque muchos se lograron conectar, eh, muchos de los grupos se lograron integrar también, eh, y la actitud de solidaridad, de compañerismo que generan este tipo de actividades, pues también ayuda mucho a que en la virtualidad se sientan acompañados y mucho más motivados, ¿no? Eh, es el caso, por ejemplo, de alguna de las compañeras que entró eh, ya los últimos días, por ejemplo, a pesar de que hubo una extensión hasta el martes, pues ella había tenido algunas dificultades y logró entrar hasta este el, el lunes a hacer su, su actividad y eh, sus compañeros de trabajo le dijeron que no había ningún problema, que pusiera ahí sus, sus preguntas, se solidarizaron con ella e integraron el, el, el trabajo con lo que ella había aportado el día lunes y eso es de lo que se trata también este tipo de, de dinámicas dentro de un curso virtual, no de que... Eh, se pueda generar esa, esa sinergia, ese compañerismo, esas comunidades de aprendizaje, donde todos salen ganando realmente, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que también eh, se valora mucho a la hora de, de hacer um, este proceso de aprendizaje en esta modalidad. Eh, no sé si, si tienen alguna otra contribución, si no vamos cerrando, ¿sí, Rocío? Eh, sí, gracias, Lisa. Solamente eh, como abonar un poco a lo que tú y Yolanda eh, plantean, siento que debería ser como una combinación tanto del trabajo individual como el colaborativo. Eh, al menos eh, dentro del proyecto Presvial nos ha dado mucho resultado la parte de los formularios eh, donde el estudiante puede autoevaluar. En, en qué circunstancias se encuentra con la unidad de estudio y luego también una evaluación de sus conocimientos o de cómo el grado de aprendizaje que, que lleva justamente en ese momento y también la parte colaborativa que es lo que tú y Yolanda ya mencionaron eh, la parte de los foros siento que es una, un recurso que enriquece mucho cada uno de los estudiantes tanto entre ellos como una comunidad y también al mismo tutor. Eh, siento que es muy enriquecedor por la parte de las culturas, de las profesiones, de los intereses, eh, todo se entera en, en un solo objetivo y siento que ha resultado muy bien y, y siento que no debería de, de quedar de lado porque eh, para mí ha resultado muy efectiva esa parte, solamente contribuyendo un poco. Gracias. Gracias Rocío, sí, como tú dices, eh, pues si sí le sirve como como un tip, ¿no? es lo que nos ha funcionado bien a lo largo de los cursos que hemos impartido con el proyecto y, y en algunos otros cursos, eh, son algunas estrategias y metodologías que nos han venido bien y bueno, si, si quieren optarla a ustedes para, para empezarla a implementar dentro de los cursos que ustedes vayan a hacer, pues eh, les quedaría bien. Yo les pediría nada más que si quieren demos una conclusión final, y ya demos cierre a, a la videoconferencia porque ya no hay más preguntas. ¿Quieres empezar tú, y Yolanda? Eh, sí, bueno, no, pues de mi parte creo que esta esta actividad eh, la construcción pues como de la guía, de la guía docente, considero que es una oportunidad para que cada uno nos pensemos mucho como desde nuestros contextos y desde de pronto los elementos que nos ha dado el curso. Y bueno, pues de mi darles eh, mi, mi apoyo pues como a los, a los estudiantes de mi grupo en lo que pues consideren que vamos como reforzar cierto y animarlos pues como a ponerse al día en las actividades que tienen pendientes pues hemos estado enviando eh, como un reporte de, cua, de cómo van con las actividades para que tengan en cuenta pues cómo va su proceso y en esa medida pues como que lo puedan eh, aprobar cierto eh, no darle las gracias a ustedes como siempre mi parte, no habría como nada más que considere como pertinente hablarlo en ese momento. Gracias, Holanda. ¿Para tú, Rocío? Bueno, pues como conclusión, sí, eh, pensar que esta parte del diseño es como algo muy importante dentro de todo el diseño instruccional, es decir, que siempre tenemos que eh, pensar en hacer este diseño bien desde la primera vez, sí, dejarlo como lo planteaba Yolanda, flexible, porque sí pueden haber muchos, pueden haber pocos, muchos cambios en el camino, pero sí pensar siempre en esa parte de la accesibilidad, la usabilidad, en incluir a personas con o sin discapacidad, siempre pensando en eso. Y no dejando tampoco de lado las vías de comunicación que nosotros establezcamos con nuestros alumnos. Siempre es importante dejar... Eh, la tutoría virtual, eh, eh, dejarla como un medio abierto de comunicación entre, entre el alumno y el profesor. Siempre establecer foros de discusión, ya sea o de consulta, como al menos en este curso lo hemos establecido. Y no olvidar la retroalimentación, eh, siempre comunicarle al estudiante en cuáles han sido sus errores o cuáles son sus posibles mejoras en las evaluaciones y también que el alumno sepa apreciar o, o le podamos hacer ver cuáles han sido sus avances y, y cómo va la evaluación de su aprendizaje, siento que es un punto que, que no debemos olvidar en nuestro diseño y, y bueno, gracias por habernos acompañado, eh, ha sido un gusto, también los invito a, a continuar con este curso, ya estamos casi en el cierre de, de esta gran oportunidad y si sí, no, no desanimarse y, y bueno actualizarse con los si se han atrasado pues estamos ahí a la orden para ayudarlos a superar las, las dificultades que puedan tener gracias rocío por la disponibilidad y eh, bueno como ya saben eh, seguimos con eh, la actividad no se les olvide que hoy es la última eh, el último día para la entrega de, y su participación en el foro, en la entrega final de la guía docente es el día domingo y eh, siempre estamos contando con los dos espacios de la comunidad de aprendizaje que es el foro que está al inicio, que es la comunidad de aprendizaje y eh, el, el Facebook también, ¿no? Eh, Cualquier duda y consulta que tengan, ahí está el foro técnico, eh, ya saben cómo comunicarse con eh, sus tutores, por favor no duden en hacerlo, estamos al pendiente de cada uno y eh, esperamos que traten ustedes de, de seguir avanzando, eh, les invitamos también a que hagan la lectura de, de los contenidos que se les han compartido a través de estos espacios y, eh, bueno, en cuanto a, a esta unidad, yo les quería decir de que no olvidemos de que hay diferentes formas de crear una modalidad de curso, está la presencial, está la totalmente online, está la que es eh, mixta, ¿verdad?, es una eh, eh, mezcla entre online y, o, o e-learning y, y, y presencial, y dependiendo de cómo sea esta modalidad que nosotros tomemos, también va a ser la función en que nosotros optemos por una estrategia. La estrategia y la metodología de enseñanza tiene que ir muy atada con la, que, eh, la estrategia de aprendizaje que tengan nuestros alumnos, que se tiene que tener muy clara antes de empezar a la programación y a la realización. Y eh, una buena forma de comunicarlo es a través de esta guía docente. La guía docente que nosotros estamos proponiendo a través de la guía espial es eh, una forma, es un esquema, véanlo como un esquema general, como un vistazo rápido al curso para que el alumno se entere de qué se trata, qué es lo que va a hacer y que él también tenga esa disponibilidad de, de apartar su tiempo para optarlo y, y poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, no me queda más que darle las gracias por estar presentes, por... Eh, seguir en su formación y nos seguimos eh, viendo a través del curso. Hasta la próxima. Feliz día.